Yo sé que cuando uno viene a un seminario digamos un seminario, espera, bueno, se con boli, con papel, espera a encontrar respuestas. Me espera a encontrar respuestas. Me espera a encontrar la fórmula. Y, y yo, pues, lamento probaros, pero es que no se trata de, del qué. O sea, no hay algo que yo te diga, haces esto y, o tomas esto. No, no es el qué, es el cómo. Y es algo que inculco a todos mis alumnos. Os voy a poner un ejemplo. Ronnie Coleman. Entrenamiento simple de cojones. Vosotros pensáis que a cualquiera de nosotros nos ponen el entrenamiento de Coleman y nos vamos a poner como Coleman. Vamos a obviar la genética. De Coleman? La intensidad. Que o la intensidad. No, no. La entrega que ponía ese tío. ¿Cómo se, o sea, ¿cómo se direccionaba el entreno? Un tío que curraba de policía, que no tenía ni un pago que currar un burger pero llegaba el entreno y el mundo se paraba. Entonces, lo que está diciendo Fran, en este mundo que estamos ahora, de, de estudios, de papers, de, de tal, y yo no es que sea crítico con los papers, pero. Yo sí. Eh, bueno, yo también, pero yo quiero, o sea, pero quiero puntualizar eh, dónde queda el contexto. O sea, un paper, eh, ¿qué sabe de talento? ¿Qué sabe de pasión, de dedicación? ¿Qué sabe de entrega? no Si tú coges mil personas. Eh, vamos a olvidarnos del culturismo tomamos seis personas completamente random, que es como se hacen los estudios que os ponen los de los papers ¿no? y en vez de hacerlo con culturismo lo hacemos con atletismo ¿cuántas personas de ese estudio creéis que podrían correr a, a la velocidad de Usain Bolt? Ni por debajo de 10 segundos exacto, y entonces habría un estudio entonces llegaría el entrenador de moda de Instagram y H, eh, culturistas Aquí hay un estudio que dice que ningún ser humano puede correr de, por, debajo de por, por debajo de 10 segundos. Porque he hecho un estudio, que encima sería de final de carrera con 25, ¿vale? que estaban allí eh, delante del ordenador, y os dicen que el ser humano no puede correr. Y ahora ya Usain y le saca la chorra y rompe récord tras récord. Pues esto es lo mismo. ¿Qué sabe un estudio de, de un tío que dice yo lo hago? ¿Por qué? Porque me ha tocado a mí ser yo. Y en eso soy el puto número uno. Y eso era Coleman, y así muchísima gente. Pero no lo extrapolemos a eso. Es que cuando alguien se apunta al gimnasio, yo creo que todos conocen a alguien que ha dicho el monito, ah, este, tú, tú no vas a hacer nada. Y luego el tío se pone, se pone, se pone, se pone, fuerte que te cagas un tío, que a priori tiene una disposición genética nula, pero se mete en la serie, hace sus comidas, entrena, pa, y otra cosa. Entonces, claro, los papeles, no entiende eso. Y hoy en día, Instagram está lleno de eso, de tíos que dicen... No, no, que hay un estudio que si tomas esto, dice ¿cuántas veces algunos de los que usado, usáis química no habéis conseguido un producto y, os han, y habéis usado otro? Y habéis progresado igual. Y tal. No, es que tenías que meter propionato y no sé qué. Pues no hay propionato. ¿Qué hago? Coño, pues me va bien. Anda. Pero si fulanito te está diciendo que hay un estudio, ¿y qué? Si es que el contexto no entiende de estudios. No entiende de muchísimas cosas que se escapan y es continuamente el corsé. El, el, el, hace 20 años teníamos a los del pre de banca y el arroz con pollo. Y ahora tenemos a los de los estudios. O sea, las cosas cambian para volver al mismo sitio. Siempre hay un tío que le dice, no, no, esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque antes me lo dice un, un gordo con riñoneras sentado en el gimnasio y ahora me lo dice un, un niño rata que se pone coderas para levantar 60 kilos en pre de banca. Y te va a decir a ti cómo te tienes que poner fuerte. Porque hay un estudio que, que acota cómo te tienes que poner fuerte. Pues es así. Todo eso se escapa. Tendría que mirar la fecha, pero hay un estudio, creo. Estoy hablando de memoria completamente. De 2018, creo. Un estudio danés. Y el estudio concluye en que hay demasiados estudios. <risa> <risa> Una broma. O sea, no. Directamente de o sea, eh, y el por qué? Eh, voy a hacer un, esto voy a decir, es un inciso muy, muy breve. Eh, la cantidad de estudios que sean Digamos que si hacemos una curva, va a decir, o sea, para, para, para ver cuál ha sido la progresión en número de artículos a lo largo de los últimos 20 años, la curva sería casi o sea, eh, alucinante, o sea, es una curva... O sea, eh, crece a una velocidad exponencial. Eh, ¿Por qué? Porque, de realmente decir, la cantidad de estudios va a decir, eh, financiados es la manera más sencilla de decir, pues, claro, de, de decir, de, a nivel académico, vivir del cuento. Eh, muchísimos eh, profesionales del, del research, ¿vale? esto lo digo de primera mano, viven de cuento, o sea, viven de cuento en el sentido en el cual están investigando algo, es, decir, que es absolutamente improductivo, ¿vale? es decir, eh, de hecho decir, si cuando uno aprende ¿vale? decir, eh, diseños, eh, la gente quiere eh, estadística decir, aplicada decir, a los estudios, se da cuenta de que el, de que eso, de que el 99% de estudios eh, ya no es que tengan un sesgo, es que son una gilipollez. O sea, eh, extrapolan mal los resultados. O, por ejemplo, decir, eh, como yo discutí con, con... Además, directamente, bueno, solo me dejo eh, rebatirle una vez a Schoenfeld, por ejemplo. Sí, porque no se toma bien, la gente no se toma bien debatir. Eh, Cosas que no entiendo. Si, si tú tienes una, ¿no? un argumento, de debatir no tiene por qué ser mal. Eh, es que directamente decir, Schoenfeld eh, hizo un estudio mal. No solo eso, sino que además, eh, como resultado, no se, ajusta, no se acaba de ajustar luego, eh, digamos, en resultados interpretaba, o sea, erróneamente, sus resultados erróneos. Y era como decir, y de eso se incluyó la moda de entrenar altísimo volumen y no sé qué. Quiero decir, los estudios en sí han sido el camino inverso en los últimos años. Esto es, si yo quiero saber algo, hago un estudio para saber. Ahora lo que se hace es, leo un estudio para saber. Es el sentido inverso. Esto es, me vas en un estudio para saber qué hacer. Y es como decir, creo que no. O sea, haz, y cuando veas que algo no funciona, guíate por los estudios y a ver si ese estudio te da una solución o te, da una, una, una, o te redirecciona que puede es ser que no o sea, porque sea un estudio de mierda, o sea, que es más probable pero incluso habría que saber, que eso me hace mucha gracia decir los papers y te lo publica gente que no sabe leer un paper o sea que no sabe estadística o sea que no tiene una puta mierda solo se va a, se va a discusión o resultados ah mira, pues esto confirma mi teoría entonces al final lo que hace la gente es tener un mantra son talibanes de, de, de sus eh, creencias porque obviamente decir, en, en redes todo el mundo es un gurú y por es supongo decir que es una cuestión de, de no sé complejo de vid, no sé un tipo de complejo eh, genital pero la mayoría eh, pues busca no es decir como eh, hacerse grande en redes y o poder venderos eh, la moto y demás pero pero básicamente decir, lo que lo que hace esta, esta esta gente es eh, tener una idea venderos un, digamos una manera de hacer las cosas vale y lo justifican en base, o sea, va buscando eh, digamos estudios que le den la razón Ignorando todo aquel estudio, o sea, que, que le contradiga o que lo ponga en cuestión. O sea, con tu autoridad. Exacto, o sea, no sé. exacto, y evitan el debate, evitan... Entonces, eh, ante eso, sinceramente, es decir, eh, es que ni, o sea, ni siquiera tengo nada que decir, ¿no? En realidad, he tenido eh, seminarios con gente de ese tipo y, y lo que he hecho ha sido evitar el, también, que también, el debate. Porque, una vez de que, es que habla de eso, de tu volte también. ¿Un año te dice una cosa? los dos años? Sí, lo contrario. No sé... El brofien, que lo lo que debería poner, ¿no? ¿Tú quieres el al final le da la razón. Pero si es que el culturismo se nutre de la bros. Mira, yo, yo, yo tengo. Yo, tengo, yo, yo, yo asesoro a un médico. Yo asesoro solo un médico. Y. Voy a poner un ejemplo. El culturismo se tiene que nutrir de la, de la, de la broscience porque es muy simple. No puede haber un estudio. No puede haber un estudio porque iría en contra de la naturaleza del estudio. Por ejemplo, hacer un estudio para personas que dijeran: a ver qué pasa si te fumas 25 cigarros al día. Por lo tanto, no se puede hacer un estudio de... ...a ver qué pasa si tomas un gramo de todos estos riñones. Era un estudio con 25 personas de final de carrera. Casi todos son así en la universidad. Pero es que, ellos, escúchame, sí. pero es que ahora tenéis... Eh, ...estamos con las vacunas que no sabemos ni por dónde van... ...y van millones y millones y millones de pruebas... ...y llega un tío con un estudio de 25 personas... Eh, ...esto es así porque hay un estudio de 25 personas. Pero repito, es que eh, eh, no puede haber un estudio que vaya a dañar a los sujetos porque sí, o sea, no puede haber un estudio que, o sea, ¿qué finalidad tendría un estudio para unas personas? Eh, o sea, tener en cuenta que los, un estudio serio lo puede hacer una, una farmacéutica, una, eh, una facultad de medicina, con un objetivo, ¿qué objetivo tiene una, una, una farmacéutica en aplicar un gramo de testosterona? Y luego ver cómo le influye en el entrenamiento. No tendría, porque no tiene ningún fin terapéutico. No va a curar nada, ya sabes. Como, no, vamos a hacer un estudio, como digo, a ver qué pasa si alguien en vez de 20 cigarros le damos 50 cigarros a día. Pues es que no tiene ninguna finalidad ese estudio. Que vamos a esperar a ver cómo de malo se pone. Entonces, todos los estudios que hacen son segados, eh, son muy, muy, como digo, muy de final de carrera, o, o muy traídos por los pelos, porque no hay suficientes sujetos. Y aparte, las variantes. Porque tú tienes que encontrar... Eh, Cientos, no, miles de personas que sean con una determinada cantidad de masa muscular, que tomen determinados fármacos, que coman de determinada manera, que tengan determinadas horas de descanso. O sea, mirar todas las variables que tendrías para aseverar un estudio en culturismo. Es justo decir, mira, el, el, el tema de, de usar, o sea, eh, aquí parece decir que al final estamos haciendo un ataque a los papers o a la ciencia. No, es aquí llamamos ciencia. Por ejemplo, es decir, es si, yo, si tú vienes a mi consulta, si yo en este caso vienes es eh, a la consulta, yo soy médico y te digo que tienes eh, trombocitopenia idiopática, ¿Vale? pues realmente dices, claro, no, hostia, que lo tengo. Y realmente lo que tienes es que tienes las plaquetas un poco bajas y no sé por qué. Idiopático. No tengo ni puta idea, ¿vale? Claro, ¿Vas si a un abogado que, y, te dice, y te dice, pues, eh, sin die o, o pases en la tía, claro. habla como Cicerón, ¿vale? O sea, y dices, pues, claro, no, no sé qué ha dicho, pero tal. Claro, pero tú te das cosas super guay, Claro, pero eso solo esconde su ignorancia. ¿Vale? pero eso no quiere decir que los ciber no sirvan. Es el uso. Es el mal uso. Exacto. Es llamar ciencia a coger mierda. Pero a ver, es más fácil, pero tiene que haber pasión. Entonces a mí me puede gustar, a mí me puede gustar mucho ir al cine, pero en realidad no sé de cine y, y, y, y, y si me pierdo un fin de semana una película da igual, me, me explico. Pero ahí está el cinéfilo que no falla una película, que conoce todos los directores, que la pasión mueve montañas, vale. Entonces eh, la pasión es primordial en este deporte y la base es el entrenamiento. Entonces yo bueno, pero mira, yo voy a romper una lanza a favor eh, de, mejor de el, todos... Mejor el fitness que las drogas. Sí, yo, yo voy a romper. era el... lo que había en nuestra época? Eh, eh, era, eh, lo, eh, que eh, era eh, lo que había en nuestra eh, época? Es eh, discutible. <risa> bueno, escucha, de todos modos... Escúchame. De, eso, eso es opinable. De todos modos hay que decir que no existen las drogas, existen los drogadictos. Exactamente. exactamente de las cosas de, la, de, la de Alberto Escotado. O sea, de Antonio Escotado. O sea, de la droga, o sea. yo, yo voy a romper una lanza a favor de todos estos... Chicos, eh, científicos que, que aportan papers porque creo, creo que es necesario. Sí, sí. Y es totalmente necesario. porque es totalmente necesario? Porque de aquí a unos años se verá quién decía la verdad, quién lo decía con potestad sí, bueno, y quién tenía genial, razón. Eh. Entonces, el tema es, cuando pasen unos años, cuando pase este boom de, de redes sociales, de Instagram, cuando eh, a esa gente se le acaben los recursos de seguir aportando o de ir descubriendo cosas, volveremos a lo mismo. Esto se puede extrapolar a muchos ámbitos de, de la sociedad actual. Siempre se vuelve un poco a lo mismo. Suele hay que ver cómo estamos en España, que estamos a punto de una guerra civil otra vez. O sea, siempre se vuelve a lo mismo, ¿vale? Entonces, el tema de aportar esa información, yo creo que nos enriquece. Nos enriquece primero porque si los chavales, es que según ese enfoque, si los chavales realmente lo toman como, como algo didáctico, algo, un aprendizaje, un conocimiento que pueden tener, para luego aplicarlo de la manera que ellos consideren que les pueda aportar, me parece bien. El conocer ciertos fármacos que puedan paliar ciertos efectos secundarios a la hora de realizar una terapia o evitar ciertos esteroides que según un estudio, aunque esté sesgado, puede causar eh, toxicidad renal, en este caso la voldenona, la yo lo veo bien porque realmente puedes, puedes progresar sin voldenona. Si tú estás más tranquilo no usando voldenona y puedes progresar, estupendo. Ahora el tema es, de aquí a cinco años demuéstrame que progresaste.